Buenas, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar un montón de comandos BASH, eh, su funcionamiento y demás, y su sintaxis, y voy a tratar de dejar al pie del video una, una guía de tiempo, una guía temporal que te indique en qué segundo está cada comando, así vos vas a lo que vos precisás y no tenés que andar buscando, adelantando y retrocediendo en el video para, para ubicar la información que te interese. Vamos a empezar con la guía que está a mi derecha, aquí, ¿sí? Aquí. Y que empieza con man, help e info. Abramos la terminal. Tenemos aquí minimizada y vamos a empezar con man. Man es la ayuda de manual de bash. Vos podés poner man y a continuación introducir cualquier comando. Por ejemplo, man clear, man echo, man for. ¿Ah? En este caso vamos a poner eh, un comando sencillo que no arroje demasiada información que es man clear. Cuando hay varias páginas sobre lo mismo, eh, Man te va a preguntar eh, ¿qué, de, de qué página desea mirar información. Ahora vamos a verlo eso. Pero en este caso ves que dice clear, clear determinar terminal screen, ¿tá? description, eh, options, menos T mayúscula, menos V mayúscula, menos X minúscula, toda esa historia. Abajo dice un poco de historia también. Bueno, muy bien. Esto eh, vamos a ponerle kit y vamos a poner man. A ver, algo de lo cual puede haber mucho. Read. Eh, finding all matching manuals pages. Read n, 2, 1p, 3p. ¿Qué página mandó desea? Pa eh, bueno, iba a poner. <risa> iba a poner ahí, pero se me fue. Vamos de vuelta. Q to quit. Man read. Eh, ¿Qué página mandó desea? La 1. Enter. Muy bien, ahí tenemos. Read from a channel. No sé cuánto. Read, CHANNEL it. Vos vas. Te, te movés hacia abajo y hacia arriba con las flechas de movimiento del cursor en el teclado. Cuando te quieras ir, apretas la letra Q para quit, para quitar, para irte, ¿está bien? Allí, hasta allí, el uso de eh, man. Ahora vamos a ver help. Help funciona de la misma manera y hace lo mismo. Vamos a ir a help echo. Entonces pongo help echo. Muy bien. Ahí help ya va estrictamente a lo que necesitamos. No anda con vueltas. No hay historia, no hay metadatos. Es, ¿Vos querés ayuda sobre help? Bueno, ahí te la presento. Es más o menos así. Por ejemplo, el eco menos n, que es lo que hace. El eco menos e, que es lo que hace. Menos eh, e mayúscula, menos e minúscula. Eh, con, combinado con las barras, etc. Eh, help for. Ahí está la ayuda del for. ¿Está bien? A ver a dónde escribí. Ta, ta, ta, ta. Muy bien. Help for. Acá está. Do órdenes done. Ejecuta comandos para cada miembro en una lista. Bueno, ahí tenés, ¿está? Eso es la cuestión eh, de help. Ahora vamos a ir a info. Info fdisk. Por ejemplo, bueno. Acá tenés una gran información. está Esto es parecido a man. Eh, te dice fdisk, manipula tablas de particiones de discos. Eh, fdisk menos l, dispositivo. fdisk es ta ta ta ta, todo en inglés, obviamente. Podés ir con la ruedita del ratón, como te estoy mostrando, en el, ves que se mueve el cursor ahí violeta en la izquierda. O, o si no, podés ir hacia abajo y hacia arriba con las teclas de movimiento del cursor. Tenés la opción menos B larga, minúscula, menos B larga mayúscula, menos C, menos H, ta, ta, ta, ta, ta, ta toda esa cuestión. Ahora, entre estas tres eh, estos tres sistemas de ayuda, los que más se parecen son MAN e INFO. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Qué pasa si ponemos eh, simplemente man info? Y damos el número 1. Man info es, eh, quiero saber más sobre info, pero a través de man. Bien, si vos te fijás... Acá, eh, la, la, la presentación general, más allá de que es todo texto esto, y solo texto texto blanco sobre fondo negro, más allá de eso te vas a dar cuenta de que esto en realidad está mejor presentado. Porque tiene negrita, tiene letra en, digamos, en su estado normal, eh, tiene algunos subrayados, algunas cosas así, ¿está? Vamos a ver ahora qué pasa si ponemos info, info. ¿Ves? Es un poco menos visual la cuestión. ¿tá? Vamos a darle con el cursor para abajo, a ver. ¿Ves? Es la única diferencia que vas a encontrar entre uno y otro. Eh, yo utilizo MAN porque MAN es un estándar dentro de, de, del mundo Linux. Pero tenés un montón de posibilidades para utilizar. Así que simplemente aquí es cuestión de gustos. Hasta ahí lo que tiene que ver con información relativa a la ayuda y a los comandos de VASH. Vamos ahora a seguir con el comando ls para listar en una terminal o consola para listar el contenido de aquel lugar a donde tú estás parado en este momento. ¿Está bien? Eh, vamos a salir de acá, vamos a borrar la terminal con un clear, ¿sí? Clear. Y vamos a, primero que nada, situarnos en algún lugar. Vamos a poner cd barra, cd espacio barra. Esto es lo mismo en DOS. Los usuarios de, de Windows que utilicen Terminal, de, se van a, el CMD famoso, funciona así. Algunas cositas son muy parecidas. No nos olvidemos que tanto Mac como Windows como Linux derivan casi todos de Unix. O todos de Unix. Así que me voy a posicionar en el sistema raíz de los archivos de, de mi ordenador, de mi sistema operativo. Y ahí le voy a hacer un LS. ¿Está bien? LS, list. Bueno, acá hay algunas cosas a nivel visual que te puedo, que te puedo comentar. Si vos haces ls, te aparece todo en sentido horizontal, ¿está? Más allá de que ls tiene algunos parámetros para varios parámetros, como casi todos los comandos linux, tiene muchos parámetros que vos podés configurar. Pero si vos haces simplemente list, te dice, bueno, esto es lo que hay, ¿está? Eh, lo que tiene fondo verde quiere decir que tiene permisos de lectura y escritura para todos. Está bien que yo ahí, en esos... En esos, en esos directorios puedo meterme y eliminar contenido y crear contenido y cambiarle el nombre al contenido y alterar el contenido. Eh, lo, que tiene, lo que está con un tipo de letra solo, de un color solo, por ejemplo, lo que está ahí en azul medio violeta, es que no se puede cambiar. Entonces, en lo personal, eh, a mí no me queda cómodo ver esto, yo necesito muchas veces ver qué permisos tienen los directorios, a qué usuarios pertenecen, etcétera, y eso y aparte me gusta leer hacia abajo, ¿tá? no hacia la derecha, me parece un poco desordenado, desorganizado esto, es más lo mismo me sucede cuando abro un explorador de archivos y aparece todo en cuadrados, Hay tipo menú de windows 8, tipo metro, no me gusta nada, por lo tanto lo que puedo hacer es esto en forma de lista, listar en forma de lista, es un poco redundante, pero list long, ¿tá? listar a lo largo, miren qué diferencia, qué prolijo, este, este es el corazón de Linux, acá está lo lindo, nada de simplemente los directorios, no, yo quiero saber, yo uso Linux, quiero saber todo, quiero saber todo sobre todo, entonces ahí tenés, acá te dice todos los permisos, ¿tá? y te da un montón de información sobre los grupos a los cuales pertenece cada directorio, los usuarios, la fecha en la cual fue creado con la hora exacta y demás. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Ahí te mostré entonces ls a lo ancho, que es simplemente ls enter. Te mostré el ls en forma de lista. Y por eso te puse allí a la derecha. Aquí, en este lugar. Va a ir viendo que eh, algunos comandos tienen una pequeña descripción para que sepas de dónde viene la L, por ejemplo, en este caso, de list. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer el ls-1. mira qué interesante que está el ls-1. Si a vos. No te interesa tener tanta información, pero sí te interesa leer a lo largo. Mira que es fácil. Ahí lo tenés. Esto, en comparación con esto, es más o menos lo mismo. A ver si funciona ls y ls-1. Eh, que liste de una forma y de otra. Es maravilloso. Maravilloso. Esto no sabía si iba a salir bien, pero salió. Acá tenés la diferencia entre eh, lo que es el ls solo y lo que es el ls-1. ¿Está? es lo mismo nada más que uno lo despliega hacia la derecha y otro hacia abajo está bien así que ahí te mostré algo más bueno qué pasa si yo quiero listar un contenido que tiene millones de archivos por ejemplo mira vamos a hacer una cosa ls l vamos a meternos a bin cd bin ahora hacemos un ls l de vuelta y ves que hay un montón de archivos falta mucha información entonces qué es lo que yo puedo hacer bueno eh, pongo ls l, R r significa en reversa. Mostrámelo de la Z a la A, no de la A, a la Z. Y ahí, bang, ahí lo tenés, mira. Ahí ves los primeros, los primeros renglones. Arch, AWK, base name, bash, cat, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces de alguna manera vos podés ver los primeros... 30 elementos o los últimos 30 elementos. La terminal tiene un tamaño determinado. La consola también. Eh, vos no podés ir mucho más allá de lo que te muestra la terminal. Por supuesto que la diferencia entre terminal y consola, por si no la sabés, es que la terminal es un programa que se abre dentro de un sistema operativo y la consola es el escritorio del sistema operativo. Cuando hay modo consola, vos no tenés entorno gráfico. Y ahí sí que se complican las cosas, porque no tenés ruedita del ratón, ni clic acá, ni clic derecho, no sé qué. No hay entorno gráfico, es todo texto. Eh, ahora, en el caso de la cons de la terminal, yo lo que puedo hacer es ir para arriba y para abajo, con la ruedita del ratón o, o, con, o con la barra que está acá. ¿Te das cuenta? Yo uso console, que es una de las mejores terminales que hay para, para Linux, en modo ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a ordenar por tamaño, pero para eso vamos a meternos en una carpeta un poco más interesante, en un directorio distinto. Voy a ir de vuelta eh, al raíz, cd barra, eh, pero le voy a poner home, ¿sí? Y me voy a poner un ls menos uno, para, para listar los usuarios que hay, ¿está? Está entropía binaria y hubo. Bueno, voy a entrar a entropía binaria. cd entro asterisco. Quiere decir que... Todo lo que empiece por entro, eso es lo que voy a prestar atención. La, la máquina va a prestar atención a entro, lo que sea. Y como no hay varias cosas que empiecen por la cadena de caracteres entro, en ese caso voy a entrar a entropía binaria. Ahí estoy en entropía binaria. LS-L. Ahí están todos los directorios de entropía binaria, que es el, el usuario que estoy utilizando ahora. sí Así que voy ahora a ir a. Descargas. Eh, voy a ir a CD, eh, CD, DES, asterisco. Mismo criterio. Cualquier cosa que empiece con DES, ahí metete. Bien. Ahora LS-L. Y ahí tengo algunas cosas, algunas cositas. Entonces, imagínate que yo quiero eh, ordenar por, eh, por tamaño, size. Entonces pongo Ls menos L, S mayúscula. Bueno, Ls menos Ls, creo que te vas a acordar. Suena un poco extraño, pero es así. Entonces ahí, a ver, a ver, vamos a meternos por el administrador de archivos. a ver. Vamos a ir a Descargas y vamos a ordenar por tamaño el mayor 154.7 megabytes que es jdk y después viene el zaralegui, jdk y zaralegui, bueno acá tenemos jdk y zaralegui, muy bien, lo que sucede es que primero me ordenó los archivos y después las carpetas, pero es lo mismo, supongamos que ahora lo que yo quiero hacer es una consulta combinada, por ejemplo quiero traer el directorio, un list, eh, solamente de un listado a lo largo, pero eh, sin tanto metadato, pero además quiero, lo quiero en reversa y quiero también eh, por tamaño, ¿ta? Y ahí lo tengo, ¿ta? Te puedes dar cuenta fácilmente que el menos 1 lo que hizo fue listarlo hacia abajo y sin metadatos. Es como el menos L, nada más que no tiene tanta información. También eh, en reversa porque va desde la Z a la A y eh, por orden de eh, tamaño. Bien, así se combinan las cosas en Linux. Bien, vamos a ver ahora TRI. Bueno, TRI te ofrece una información muy detallada, pero extremadamente detallada de eh, la información que hay o del contenido que hay en el directorio en donde tú estás, incluidos sus subdirectorios y su contenido también. O sea que si vos dentro de una carpeta tenés tres carpetas y dentro de esas tres carpetas tenés más carpetas y más información y más archivos, TRI te muestra absolutamente todo. Así que vamos a poner tree, ahí donde está. Bueno, ahora vamos a, a observar esto. Vamos para arriba. Mirá, es muchísima la información que aparece ahí, ¿ves? Como te acabo de decir, es tanta que tengo que ir con la barra y no con la rueda del ratón porque si no este dedo me queda chueco, ¿tá? Me queda mocho. Bueno, vamos a ver acá. A ver. Bueno, tanta información que ni siquiera la, la terminal es capaz de demostrármelo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner clear. Vamos a ver eh, ls-1. Vamos a poner... Vamos a entrar a la, al, al directorio Far Cry, se far, un juegazo, si no lo jugaste está excelente, ls-l, vamos a entrar a nada, porque ahí no hay ninguna carpeta. Si yo hiciera tree acá, lo que aparecería sería lo que está ahí porque no hay carpetas, por lo que veo, ¿no? ¿O sí? Ah, está la redist, de bueno, bueno pero este, este es un buen ejemplo, mira yo puse tree y me mostró autorun.inf, que estaba acá arriba, sin ningún otro dato más, ah, porque acá ves que dice... Eh, derechos de, del archivo, el, el propietario del archivo, el grupo, ta, ta, ta, no sé la fecha, ta ta ta, ta, ta, ta, Y acá tenés simplemente autorun inf. Acá te dice, en este renglón, para mostrarte el autorun inf, te muestra toda esta información. Acá no, el tri es así nomás. Autorun inf, data 1 bin, data 2 bin, data 3 bin, data ico, ico. Y cuando empieza a, a indagar acerca de un directorio, te muestra todo lo que hay adentro, hasta que te muestra el setup exe. Si en este directorio que está acá hubiera más directorios, te mostraría incluso el contenido de esos directorios. Esto es para tener, esto se utiliza más que nada, a ver si me acuerdo, tri este, y le ponemos eh, volcado.txt. Eso quiere, cuando vos utilizás un comando y haces el signo de mayor, el símbolo de mayor, y le pones un nombre de archivo de texto, lo que hace Linux es eh, aplicar a ese comando y el resultado de esa operación te la manda a guardar a un archivo. Así es como se guarda rápidamente un archivo en Linux. Vamos a ver si está. Ls L. ¿Dónde está el volcado? Acá está, el volcado TXT. ¿Está? ¿Cómo hacemos para, re, para mirar qué hay adentro? Le ponemos cat volcado.txt el cat que te voy a mostrar más adelante es para leer archivos de texto mira qué interesante es casi como hacer un tri está bien eh, más adelante te voy a mostrar la funcionalidad de cat y de touch y de nano y de un montón de, de comandos más ¿tá? de programas también bueno bien así que ahí viste eh, tri bueno vamos a hacer un clear de vuelta y vamos a entrarle a pwd qué es lo que hace pwd mostrarte dónde estás parado está eh, pero exactamente dónde, estás parado. ¿Dónde estoy es como el comando whoami para saber qué usuario soy. Bueno, pero este es pwd eh, para ver dónde estoy. Pwd, home entropía binaria, descarga Far Cry 3. Bien rápido te lo mostré. Eh, Acuérdate que este tipo de comandos se pueden incluir como parte de funciones dentro de bash. Por eso son tan interesantes. No solamente está bueno que yo te lo muestre así nomás, que esto parece una pavada, porque vos mismo puedes poner PWD, darte cuenta de, de, de, de lo que hace y ya está, ya lo recordás. Bueno, si es así, genial. Pero acordate que un comando puede ser muy importante cuando vos querés saber si el usuario conoce la ubicación de algo o, o cosas por el estilo. ¿tá? O un programa que, que este, verifique si en ese momento se está mirando dentro de tal o cual directorio antes de proceder. Bueno, muy bien. Vamos a CD cd lo estoy haciendo desde que empecé hay comandos que estoy utilizando desde que empecé con este video cd significa change directory y te lleva a donde vos quieras por ejemplo yo ahora estoy en ¿a dónde estoy a dónde estoy pwd home entropía binaria descarga far cry 3 si yo le pongo cd home y hago pwd qué me va a devolver que estoy en home ya me fui de ahí si yo hago cd barra y le pongo pwd qué me va a decir estás en barra está bien ¿Y qué hay dentro de barra? LS-L. Ahí es lo que está dentro de barra. Entonces te, vos te moves por un lado, por otro lado le preguntas a la máquina dónde estás, por otro lado listás los contenidos. Está muy interesante la combinación de esos tres este, comandos. Bien, vamos a ver ahora CP. CP sirve para copiar un archivo a cualquier ubicación. Vamos a meternos de vuelta, eh, vamos a ir a CD barra home barra entrop. Habla right, un LS-1 y ahí estoy. Vamos a ir a descargas de vuelta. CD des y vamos a hacer un ls 1 y ahí tenemos a ver a dónde tenemos eh, bla, bla bla bla bla far cry ah, far cry vamos a meternos cd far asterisco ven que yo no, no, no suelo escribir mucho eh, mientras menos pueda escribir mejor en la terminal y vamos a volcado volcadotxt bien aquí estamos viendo cp vamos a hacer una copia del archivo volcadotxt mira mira qué interesante mira qué, qué fácil cp volcado.txt, volcado2.txt, ¿está? Lo que hice fue copiar a volcado en volcado2 en la misma ubicación. Entonces ahora pongo ls-1 y tenemos volcado y volcado2, ¿está? Eh, eh, este comando no sirve para cambiar de nombre a los archivos, solamente sirve para copiarlos. Entonces vos podés hacer múltiples copias por supuesto que yo no le puedo poner, eh, vos fíjate acá, no le puedo poner cp-volcado.txt, volcado txt porque ya existe el archivo. Mira lo que pasa si yo hago eso. Volcado.txt y volcado.txt son el mismo fichero, no se puede copiar uno encima del otro. Lo que sí puedes hacer es copiarlo con el mismo nombre, pero ¿dónde? Fuera de ese directorio. Entonces yo hago esto, cp-volcado.txt, acuérdate que estoy en descarga Far Cry, y donde lo voy a copiar a ah, home eh, entropía binaria eh, documentos. Entonces, ahora voy a documentos. Voy a cd eso ls-1 y acá tenemos a volcado.txt ¿te diste cuenta lo que hice? lo que hice fue copiar volcado.txt que estaba dentro de la carpeta Far Cry lo copié para otro lugar para, para la carpeta documentos yo estaba en descargas Far Cry y ahora lo copié para documentos ahí te mostré el comando cp vamos a ver mb mb tiene dos funcionalidades mover y renombrar yo puedo poner move o sea mb voy a sacar el volcado.txt de acá y lo voy a poner en el escritorio ahora. mb volk asterisco y ahora le pongo home entro script voy a hacer todo así ¿está? lo que hice fue mover al archivo volk lo que venga o sea volcado.txt para home entro pia binaria script orio ¿está? vamos a hacer un ls menos 1 a ver si está volcado ahí como ya ve, como ves no está más volcado ahí y vamos a ver si está en escritorio. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? PWD. En Home Entropía Binaria de Documentos. Lo que voy a hacer es CD. Punto. punto para que vaya hacia atrás. LS-1. Voy a poner ahora. Y ahora me llevo para. ¿A dónde estoy? PWD. ¿Dónde estoy? Estoy en Entropía Binaria. De ahí me voy a mover. ¿A dónde? A escritorio. Entonces le voy a poner CD. Porque ves, acá está escritorio. ¿Sí? CD. Esc. Asterisco. Y ahí voy a poner un ls l, y voy a ver si está volcado.txt. Y acá tenemos a volcado.txt entre todos los este, archivos. Hay una solución muy interesante eh, en Linux, que es el comando grep, que te voy a mostrar más abajo, pero ahora ya de paso cañazo. Si vos querés eh, obtener, vamos a poner un clear. Sabemos que estamos en el escritorio, ¿verdad? Y si no, consultamos al comando necesario para eso, que es pwd mirá que, que interesante, mirá que, que, que oportuno resultó el comando. Existe un comando en Linux que es el grep, vos pones una barra vertical, grep, y pones la palabra que estés buscando, por ejemplo, volca. Lo que estoy diciéndole acá a Linux es, hacemos un listado a lo largo y traeme la información correspondiente a esta cadena de texto, porque estoy buscando el volcado.txt. Entonces voy a hacer esto y ahí lo tenés, ¿ves?, te trajo solo un renglón eh, con la palabra volca. Ahí está. Entonces, si vos querés buscar un archivo dentro de un millón de archivos, vos pones grep y pones parte de su nombre. Puedo poner olca si quiero, por ejemplo. No tengo por qué recordar ni cómo empieza ni cómo termina. Puedo eh, reconocer una... Mira, mira Mirá lo que voy a poner. .txt grep.txt y ahí aparecen todos los txt eh, existentes. A ver, ls-l a ver tenemos algunos programas sh ahí está ah, voy a hacer lo siguiente voy a hacer grep sh y ahí aparece en rojo todo lo que tenga que ver con sh pero puse sh y me trajo me trajo también el barra sh mm, no me gustó mucho esto eh, a ver si le pongo asterisco sh a ver no no funciona el asterisco o no sé usarlo acá pero qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, dentro de todo, igual eh, me lo presenta de manera gráfica y lo que puedo hacer acá es mirar lo que termine en SH, no lo que está por el medio o que empiece con SH. Bueno, espero que se haya entendido lo que quise hacer, esto es una guía para, para estudiantes de, de, de segundo de bachillerato tecnológico, de informática, así que es una cosa que ellos ya saben utilizar, voy rápido por eso mismo o trato de ir rápido por eso mismo. ¿Cómo renombra un archivo? Bien, vamos a, ir a, vamos a ir a una carpeta que tenga menos información. CD Home. LS-L. Vamos a entrar en entropía. CD Entro. Entrop, LS-L. Ahí tenemos. Vamos a entrar en BIN. CD BIN. LS-L. Ahí tenemos Balena Edger, Borderless, no sé qué, OpenJ. Voy a crear un archivo llamado eh, Peñarol, está Voy a mmm, con el comando touch vos creas un archivo de texto, así que pongo, eh, imagínense que yo pongo, eh, vamos a hacer, vamos a, saben una cosa, saben una cosa, vamos a tirar para el lado de mis amigos bolsos esta vez, ¿ta? doy voy a poner touch y punto txt, Esto es para mis amigos internacionales para que vean que yo no guardo rencores y no soy antinacional touchpenadoi punto le puse punto pero sale una cosa mejor porque le ren el nombre y le ren la extensión vamos a poner ls l ahí tenemos el penadoy.txt bueno en este caso eh, hoy jugamos con progreso no sé cómo salimos pero ya me voy a enterar en este caso lo que voy a hacer es cambiarle el nombre con el comando move. MB, penadoi punto tx por eh, peñarol .txt, y ahora voy a hacer un ls-l y ahí le cambié el nombre al archivo, esto lo puedo hacer de siempre, ¿tá? move tal cosa a tal otra, entonces, ¿qué hace Linux? Arranca el archivo en cuestión y lo vuelve a pegar, pero con otro nombre, esa es la función move, es como el cat, como el, como el cortar, como el control x, como el mover, es lo mismo, ¿tá? así que move sirve para mover y también para renombrar. Mueve cuando vas de un lado a otro y renombra cuando estás operando en el mismo lugar. Lógico, ¿está? Vamos a ir a mkdir. mkdir es para make directory, es para crear directorios. Eh, muy sencillo. Vamos a aplicar un clear. Vamos a poner ls-1, por ejemplo. Ves que uso el "-l", el "-1", etc. Eh, tengo un archivo llamado peinador.txt. Vamos a hacer una carpeta llamada nacional. Entonces, mkdir... ¡Uy! ¿Cómo le re? Ahora vamos arriba a Peñarol. Nacional le puse. LS-1. Ahí está Peñarol y... Eh, ¿Dónde está? Nacional. Entonces, lo que toca que hacer primero, primero que nada, es cambiarle el nombre a Nacional. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Este, MB de Mu Nacional. Nacional. Entonces, pongo LS-1. Y ahora está Nacional y Peñarol. Eh, ¿Pero qué te iba a mostrar? MKDIR. Bueno, MKDIR significa para... Eh, sirve para crear directorios, así como touch sirve para crear archivos, mkdir sirve para crear directorios. Así que ahí tenés la cuestión. Vamos a ver, bueno, touch lo acabo de explicar, eh, touch nombre de archivo.txt, listo, creaste el archivo. Vamos a ver nano para qué sirve. Nano sirve para ver contenido de archivos, igual que cat, pero también sirve para editarlo. Entonces, vamos a editar punto eh, peñarol.txt. ¿Está bien? Eh, primero que nada voy a poner nano y voy a aplicar eh, este comando sobre un directorio. Nano nacional. Nacional es un directorio. Me pone acá. Está en rojo y blanco. Miren qué bien. Miren, miren qué bien que me estoy portando. Nacional es un directorio. Bien, entonces le voy a poner eh, eh, control X. La casita significa control, tecla control. Así que le voy a poner control X para salir. Acá lo ves. Control X salir, dice allí. ¿Lo ves? Entonces, control X, salir. Bien nano peñarol .txt. ahora sí está ahora todo funciona como debe voy a poner discusión para tener es el verdadero decano peñarol si ¿Sí, no Déjame comentarios si querés todo bien lo que voy a poner es casita o ¿Qué es casita o casita es control y casita o es guardar por lo tanto control o nombre de fichero a escribir peñarro.txt nano es un editor de textos en modo terminal, en modo consola, en modo texto, ¿está bien? entonces, te, podés cambiarle el, el nombre al archivo si querés, pero no yo lo voy a dejar así, y voy a ir casita x, o sea salir ¿tá? y ls-1 ahí tengo al archivo editado al cual voy a consultar con cat. Ahora, ¿te acordás que hace un ratito te mostré a la función cat? O no sé si estás adelantado el video, capaz que no lo viste, pero te mostré cat hacia un poco más atrás. Entonces voy a poner cat peña asterisco. Y ahí me pone ese verdad de decano, ¿ves? Es una manera muy sencilla, cat, de visualizar contenido de archivos de texto. ¿ta? No sé qué pasará con archivos de tipo LibreOffice Writer y eso, no lo sé, nunca lo probé, pero seguramente algo va a levantar ahí. Es más, es más, vamos a probar, vamos a probar, vamos a ir, estamos en dónde, estamos en dónde, en dónde, en dónde, ¿Eh? Home Entropía Binaria BIN, muy bien, vamos a ir acá, vamos a ir a Home Entropía Binaria BIN, vamos a ir, vamos a crear un nuevo, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde estás? Documento de texto tipo LibreOffice, vamos a abrirlo, y vamos a ponerle un poco de información que encontremos de internet la vamos a pegar adentro ¿ta? vamos a ir al mozilla firefox vamos a ir a lo que sea, vamos a Distrobot, vamos a agarrar toda la información de Deepin. in deep inside deep ahí clic derecho copiar vamos a ir acá a mí no me gusta hacer clic derecho pegar porque se pega con, con la cuestión de, de de internet, todas las porquerías que vienen de un navegador, ¿está? Yo le hago control shift V, me salta ese ese, ese menú y voy a texto sin formato, pegar, ¿está? Ahora voy a guardar y cierro, ¿está? Muy bien. Vamos a cerrar aquí también y aquí comprobamos que tenemos el documento de texto.dt le vamos a ponerle eh, texto enriquecido, vamos a cambiarle el nombre, ¿está? Por texto enriquecido. Bien, ahora vamos a la terminal, el ls-1, tenemos texto enriquecido, vamos a salir con cat, cat text text, ves lo que te decía, abre todo, todas las porquerías que usan los editores de textos para formatear los archivos, sin embargo no veo ni siquiera un poco de la, de la, de la información que yo pegué, o sea que no, no funciona cat con este tipo de, de archivos, ¿tá? yo no lo sabía pero quedó bueno que, que te lo mostrara, lo aprendí yo, lo aprendiste vos, genial ahora vamos a hacer un clear para borrar todo este, este mes este desastre y vamos a hacer un ls 1 de vuelta y vamos a abrir eh, bueno ya, ya viste que cat abre abre textos bueno archivos de texto bueno ahora vamos a abrirlo con nano por ejemplo a ver nano text asterisco y si sí, lo mismo nano tampoco puede mostrar correctamente el contenido así que control x salir ya sabes que nano y cat lo que abren son archivos de texto y nada más o oh, por ahí anda Ahora vamos a ver el RM, RM R, MR, RM F combinados, etcétera, y el RM RF es la, la, lo fatal. El Linux es lo que tiene más poder, el RM RF barra eh, RM RF barra. Lo conocí? Con lo tengo claro? Bueno, yo también lo conozco. Esto es una total demencia, absoluta demencia. Si vos haces esto en un sistema Linux, obviamente si yo le hago Enter, no me va a pasar nada porque necesito ser superadministrador. Si yo hiciera esto, Dios dice esto, el sistema me pediría la contraseña. Considero que una persona se puede equivocar. Y si yo pusiera la contraseña, lo cual no voy a hacer, el programa empezaría a borrar todo lo que hay en el sistema hasta que cuando yo haga un clic o trate de apretar una tecla se me caiga el sistema a pedazos y ahí, esa es la forma de romper Linux es la típica broma que hacen los usuarios Windows de decir, vamos a borrar el System32 bueno, sudo rm-rf barra es borra todo en Linux ¿tá? y Linux no te dice, ¿estás seguro de que usted quiere esto? así que, control C a password is required bien, el password no se lo voy a dar voy a achicar la letra Voy a dejarla más o menos como estaba. Me voy a poner reset. A ver si vuelve a la normalidad. Bien. Supongo que sí. A ver. A ver si reset vuelve a la normalidad la letra. A ver. Reset. No. No la vuelve. A ver si la chico bien y la cierro y la abro. Viste cómo se aprende, ¿no? Yo también aprendo contigo. Eh, esto de, de la docencia no solamente aprende el estudiante, sino que el docente también. Bueno. Bien. Hay que, que ver la manera de cerrar la terminal y abrirla de vuelta cuando, se, cuando cuando la configuras mal y eso, y no guardaste los cambios, lo haces así, como te acabo de mostrar. Bueno, RM. RM sirve para eh, eliminar archivos. A ver si, si vamos a darnos una vuelta por ahí. La terminal tiene una, una cosa que está muy buena, por lo menos console, que es lo más grande que hay para mí en Linux, tiene una cosa que vos haces esto, mira arrastras y cuando soltás queda el caminito que arrastraste vos. Entonces, ¿Qué hago? cd eso, ls-1, y ahí tengo un par de cosas para eliminar. Así que voy a poner rm peñarol asterisco. Todo lo que empiece por peñarol lo va a eliminar. A ver, ls-1. Bien, ahí terminó. Ahora voy a hacer lo mismo. rm nacio asterisco. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Porque es un directorio. Entonces, acá está el comando rm dir que es para remover directorios, Pues yo francamente no lo uso. Yo utilizo el rm menos, eh, le voy a poner menos R, que significa de forma recursiva, o sea, borrá a esa carpeta y todo lo que haya adentro, y listo. RM menos R es para remover directorios, ¿tá? Y el F, el menos RF, que yo te mostré recién, significa para forzar el borrado. Si hay alguna cuestión que esté impidiendo que eso se borre, vos ponerle menos RF y santo remedio, se fue, desapareció, eso sí, tenés mucho cuidado. El RM sin sudo, sirve para borrar eh, archivos y directorios dentro del entorno del usuario. El sudo rm algo sirve para borrar algo como superusuario, como si fueras Dios. Por lo tanto, ojo cuando uses sudo, no solamente en rm, sino en cualquier cosa. Así que, bien, vamos a... Eh, Viste que si ves el video de principio a fin aprendes mucho más que si ves solamente lo que vos estabas buscando. Yo sé que mis videos a veces son largos, pero enseñan un montón si tú eh, aprecias ese, esa que se enseñan. Así que vamos a pasar a Juemai. Juemai. Juemai parece más que nada una cuestión filosófica en Linux. ¿eh? Parece que fuera como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Pero no. En este caso es simplemente para saber qué usuario estás utilizando. Entonces, mira esto. Vamos a hacer una cosa. Mira, te voy a mostrar una forma combinada. eco eh, voy a ponerle. Mmm, soy. Y. Jue No. ¿Está bien lo que estoy haciendo? A ver. No. Ahí va. Soy... ¿Quién soy? Y estoy parado en... ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a poner? ¿Adivinaste? Si no adivinaste, no hagas trampas ¿eh? Mirá, mirá qué interesante. Voy a poner clear y todo eso. Soy entropía binaria y estoy parado en home entropía binaria bin. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste como el profe te enseña? Mirá. Eh, cuando vos querés eh, utilizar el resultado de un, de un comando, el resultado de la ejecución de un comando, lo que es usar para una cadena de texto o para compararlo con algo, le pones pesos, paréntesis, y lo escribís ahí adentro. Por ejemplo, eh, pido Firefox. No va a pasar nada porque no está abierto Firefox, está ls LS-L. A ver, eco. Ahí tenés. Vamos a poner LS-1. Ahí. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, ¿no? Este, echo, el resultado de tal comando. Echo, eh, clear, no sé qué va a pasar acá. Cualquier cosa va a pasar. Bueno, está ahí tenés, un eco y un clear. Yo qué sé. Si, si en, un, si en un, la programación, si, si haciendo un programa necesitas este, guardar el resultado de la ejecución de un comando, lo pones entre, entre ¿cómo es? Entre paréntesis y con un signo de peso. mira voy a abrir Firefox. mira esto. Acá te lo voy a dejar más claro, mira y esto me estoy adelantando en realidad. Acá está Firefox abierto. ¿sí? Lo voy a minimizar simplemente, pero está acá. Acuérdate que está acá. Y voy a poner PIDOF. El PIDOF quiere decir este: dame el PID, el identificador de tal programa. Los identificadores son estos. Claro. Los navegadores abren varios procesos. Está tanto Google Chrome como Mozilla Firefox como Safari. ¿tá? Bueno. Eh, si vos quisieras cerrar Firefox, tendrías que poner kill y cada uno de esos números que están ahí, 6949, 6879, para cerrarlo, para matarlo por la terminal. Entonces, para hacer eso, más te conviene hacer lo siguiente. Kill pesos. ¿Qué significa esto? Matá a el resultado de esto, que van a ser estos números que están acá. Mirá lo que va a pasar acá abajo cuando yo ponga Enter. Pimba. Se fue el Firefox. ¿Lo viste? Diente y se fue Firefox. ¿Lo ves? Que no está más Firefox. No está. ¿Ok? Y te lo voy a hacer de vuelta. Lo voy a abrir otra vez. Mira, Esta vez voy a abrir el Color Paint. ¿Sí? Entonces. Vengo acá. Y pongo. Pidoff. Color Paint. 70.08. Si yo pongo. Kill. 70.08. Mira lo que va a pasar. Se va. ¿Está? Pero. También puedo hacer lo siguiente. Sin saber cuál es el pidoff de lo que sea, yo pongo kill. A ver si funciona con asteriscos. No, no funciona. Color paint. Y le voy a dar enter en 3, 2. Ah, se rompió el cronómetro. ¿Tá? ¿Lo viste? ¿Ves como yo encierro el resultado de la ejecución de un comando dentro de otra cosa? Bueno, ahí tenés. Dentro de kill. Por ejemplo, yo le dije kill esto. ¿Y esto qué es? Los numeritos correspondientes al pidoff del programa. ¿Está? Así que clear de vuelta. Me adelanté y te mostré otra cosa que te iba a mostrar más, más adelante. Bueno, where is programa. Ah, bueno, where is, viste que yo te, te mostré el pwd, que significa ver dónde estás parado. El... El UMI, que significa quién soy, qué usuario estoy utilizando en este momento. Y también está el Where is. Pero el Where is se utiliza con un argumento. ¿tá? Ahí te dice, no hay suficientes argumentos. Where is, tengo instalado eh, uno de los programas más malolientes de, de Microsoft, que es el Teams. Así que te lo voy a mostrar. Where is Teams? Where is teams? Bueno, ahí está, en, en User Beam Teams y en User Share Teams tengo instalado a ver vamos a, a ver cubit eh, torrent where is cubito asterisco no no está cubito a ver solo sin asterisco bien cubit torrent está ahí en user bin cubit torrent igual que teams user share men men 1 ta, ta, ta, ta, ta. Eh, voy a poner where is eh, audacity Audacity está ahí, en un audacity, en user share audacity, user share men, ta, ta, ta, ta, ta. Where is significa, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está? Entonces, si vos no sabes dónde está instalado algo, o no sabes a ver, vamos a probar con un, vamos a probar, vamos a probar con, eh, ¿cómo era hoy? Volcado.txt, a ver, no, eso no, ¿viste? Yo me saco las ganas de, de aprender contigo, por eso me hace bien dar clases, por eso me hace bien hacer videos para YouTube, porque yo también aprendo un montón, no te imaginas cuánto. Bueno, ahí tenés. Uname and Uname menos S, menos R, menos V, menos A, menos N, menos M. ¿tá? Bueno, vamos a poner, con, vamos a empezar con Uname. Vamos a usar, viste, cómo como uso Clear, ¿no? Todo el tiempo. Uname. Uname te dice qué sistema operativo estás utilizando. ¿está? Un sistema operativo Linux. ¿tá? No me dice mucho más que eso, el Uname solamente. Vamos a ver Uname menos S. Qué casualidad, es lo mismo. Entonces, en vez de usar menos S, usar simplemente Uname. Vamos a ver algo más interesante de Uname. Vamos a probarlo con, eh, con el menos R. Uname menos R. Que te muestra el, la versión, es decir, el número de kernel que tenés instalado. Que en mi caso es el 5.3.18 barra barra default. ¿tá? Vamos a ver el menos V, la versión. Versión, eh, bueno esa, versión eso eso que está ahí, que más falta menos o, menos menos a es all, entonces te muestra a ver si, a ver si nos entendemos te muestra eh, 5, 3, 8, no sé qué default lo mismo que tenemos acá y te muestra también el bueno smp, through, no sé qué, a ver a dónde está smp, pa, punto esto, y te muestra las arquitecturas y el tipo de, de, de, de de kernel que es genuino, no, no está toqueteado este link este, este kernel está bien en ese caso va por ahí te muestra mucho más información vamos a ver el menos n el menos n qué es lo que hace multim 032 este es el nombre de mi equipo es el nombre del equipo que estoy utilizando ahora que la terminal te lo está mostrando todo el tiempo este, si vos ves te dice entropía binaria arroba multim 032 entropía binaria arroba ta, ta ta ta ta bueno si vos querés saber el nombre del equipo y la terminal no te lo muestra puedes poner uname un menos n, menos n de name, ¿está bien? Y eh, la arquitectura de la máquina viene ahora, menos m. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, arch, vamos a poner arch, que significa arquitectura. Te da lo mismo que el uname un menos n, por eso lo puse ahí, ¿está? uname menos n te da arquitectura 64 bits. Eh, arc, arc o arch te da lo mismo, es lo mismo. Eh, esto es para comparar. Ahora vamos a ver a uname -n en comparación en comparación con hostname. Te da exactamente lo mismo, pero en este caso estamos hablando del nombre del equipo. En este caso de acá arriba estábamos hablando de la arquitectura de hardware. Y acá estamos hablando del nombre del equipo. Ya ves que tenemos dos maneras de eh, por lo menos de identificar cada una de esas cosas, o sea que vos lo que lo que tenés que hacer es usar la que más quieras. Yo utilizo hostname, nunca, casi nunca me acuerdo de menos n Ya ves que cada uno hace su propio camino, como siempre digo. Eh, bien, history, history. Y creo que esto es... No, falta, falta una cosa más. History. ¿Qué hace history? Bueno, history te eh, muestra una lista de todos los comandos que vos ejecutaste por terminal. Y esto puede ser un problema de seguridad esto se puede eliminar todo vos pones history history menos c y le das enter y borras todo no dejas ni rastro pero yo no voy a hacer eso te voy a mostrar algo un poquito arriesgado para hacer un canal de YouTube voy a poner voy a poner esto está entonces voy a poner history ahora y ahí apareció oh my god ¿Cómo hago para eliminar el vocabulario esa palabra de ahí? ¿Cómo hago antes que venga al profesora a ver el ejercicio que estoy haciendo? Tranqui, no hay ningún problema. Vos ves que history te da el, el número de entrada. Acá te dice, por ejemplo, 355 eco no sé qué, 365 pwd, 374 clear, 380 uname menos m. Bueno, lo que tenés que hacer es esto. Mirá, pones history menos d, delete, borrar, y pones el número de entrada que quieras borrar. En este caso es la 386. Que no la voy a pronunciar. History menos D386. Ahora voy a hacer History. De vuelta. Y desapareció esa horrible palabra. ¿Está? Bien. Así que, ¿qué más nos está quedando? A ver, Grep. Bueno, Grep te lo mostré hoy. Grep es para traer específicamente algo dentro de un conjunto, de un mare magnum, de una entropía de cosas. Eh, a ver, a ver si funciona. A ver, a ver si podemos hacerlo funcionar con History. History. Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a poner. Voy a poner eso. Voy a poner history. Ahí está, ahí apareció lo que no podía aparecer, lo que no debía aparecer. Y ahora qué voy a hacer? History. Grep que. Grep que ya lo sabes, ¿no? Y sí, funcionó. Grep es maravilloso, Linux es maravilloso. Ahora lo que voy a hacer es borrar eso de vuelta. History. Eh, voy a ir a history menos d. Así no es. Es acá. Eh, la 3.89. Y otra más. History. La 3.90. Entonces History menos D, 3.90. Entonces, ¿qué queda? Queda rastro de que vos borraste cosas, pero no, no queda lo que vos borraste. No se sabe qué fue lo que borraste. ¿tá? Así que el grep. El grep sirve para ejecutar un comando y de toda la entropía de cosas que pueden llegar a caer con ese comando, por ejemplo, mira, vamos a aplicarlo bien. History, grep, uname. Entonces trae solamente todo lo que hicimos con uname. Esto está bueno para hacer eh, búsqueda forense. Vos vas a la terminal y buscas lo que a vos te interesa. Por ejemplo, history grep sudo. Y ahí te dice todo lo que yo hice. Con el comando sudo, oh my god, mira, mira, fíjate, ves, todo lo que hice en la historia de esta máquina con el comando sudo, o sea, vos puedes hacer eso y saber qué fue lo que hizo el usuario. Estaba con sudo, así que hoy hiciste sudo perín make tar wget curl. ¿Qué estabas haciendo acá con el wget? ¿Eh? Por ejemplo. Así que querías este, habilitar. Querías eh, iniciar el servicio SSH. Mirá qué interesante lo que hiciste. ¿eh? Ah, así que estuviste transformando paquetes del dev al RPM. Seguramente. Mm. Así que estuviste modificando eh, acá este Archivos Tor. Mm, mirá qué interesante. Estuviste trabajando con Apache, bla bla bla bla. Esa historia. ¿tá? Bueno, bien. Más allá de toda la broma, ahí ves que funciona todo eso, history, grep, pidoff, pidoff, pidoff te lo mostré más adelante y kill también, así que hasta acá te voy a dejar el video, porque tengo un montón de comandos más para mostrarte, el kill all, el xkill, bla bla, todo esto, todo esto, son muchos, voy a cortar por acá el video, este, y me voy a preparar para el siguiente video, eh, Acuérdate que todos los comandos que te estoy mostrando acá son todos los comandos que se utilizan en segundo bachillerato tecnológico, o sea, en quinto de liceo, pero en orientación tecnológica de informática. ¿ta? Esto está dedicado a mis amigos Ginés y Joaquín, este, que tienen una prueba la semana que viene. Estudien de este video, mírenselo bien. No cuesta nada, son unos minutos, no es mucho este, en comparación a lo que se puede aprender con esto. Vamos arriba, un abrazo y hasta el siguiente video de esto. Arriba.